Esa bendición que recibimos cada vez que el padre nos la misa, o por alguna razón, damos y que nos bendiga. En el libro, eh, es julio 29 de 1998, dice lo siguiente: Madera. ¿vale? No, no, para... puede ser el libro 1 no, no, libro 1 libro sí y dice yo seguí a mi hijo en su y voluntad siguiendo sus actos que hizo estando sobre esta tierra me he detenido cuando Jesús bendecía a los niños bendecía a su mamá celestial bendecía a los turbas y demás y yo rogaba a Jesús que bendijera a esta su pequeña hija que tanto tenía necesidad de esta bendición y él moviéndose en mi interior y alzando su brazo en acto de bendecirme me ha dicho hija mía te bendigo de corazón en el alma y en el cuerpo mi bendición sea la confirmación de nuestra semejanza en ti ella te confirma lo que la divinidad hizo en la creación del hombre esto es nuestra semejanza por eso tú debes saber que en el curso de la vida mortal en cada cosa que yo hacía bendecía siempre era el primer acto de la creación que yo llamaba nuevamente sobre las criaturas y para confirmarlo bendiciendo invocaba al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo los mismos sacramentos están animados por estas bendiciones e invocaciones así que mientras esta llama la semejanza del Creador en las almas llama junto la vida de mi divina voluntad para que regrese como en el principio de la creación a reinar en las almas porque solamente ella tiene virtud de pintar en ellas a lo vivo la semejanza de aquel que las ha creado de hacerlas crecer y conservarlas con los vivos colores mira entonces que significa bendición confirmación de nuestra obra creadora porque la obra que nosotros hacemos una vez está tan llena de sabiduría de su y belleza que amamos a repetirla siempre y si nuestra bendición no es otra cosa que el suspiro de nuestro corazón de ver reintegrada nuestra imagen en las criaturas y la repetición de nuestra confirma de lo que queremos hacer la señal de la cruz que la Iglesia enseña a los fieles no es otra cosa que, que impetrar por parte de las criaturas nuestra semejanza y por eso siendo eco a nuestra bendición repite en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿qué nos dijo aquí? simplemente se, se renueva todo lo que Dios creó en nosotros se renueva la potencia, se renueva la sabiduría, se renueva la, el amor. En el libro 12, la lectura 141, dice, Con mi bendición quise renovar el valor de la creación. Quise llamar a mi Padre Celestial a bendecir para comunicar a la criatura la potencia. Quise bendecirla en nombre mío y del Espíritu Santo para comunicarle la sabiduría y el amor y así renovar la memoria, la inteligencia y la voluntad de la criatura, estableciéndola como soberana de todos. En el libro 14, la lectura 40, dice «Quiero bendecirte a fin de que resurjas de tu decaimiento». Mi bendición imprima en ti el triple sello de la potencia de, de la sabiduría y del amor de las tres divinas personas y te restituya la fuerza, te sane, te enriquezca y para circundarte de defensas bendigo todas las cosas creadas por mí a fin de que las recibas bendecidas por mí. En el libro 16, lectura 55, dice Hija, bendigo tu corazón, tus latidos, tus afectos, tus palabras, tus pensamientos y hasta tu más pequeño movimiento, a fin de que todos, como mi bendición, queden investidos de una virtud divina, de manera que entrando en mi querer, Lleven con ellos, en virtud de mi bendición, esta virtud divina y tengan el poder de difundirse en todos, darse a todos. Multiplicarme por cada uno para darme el amor, la gloria, como si todos tuvieran mi vida en ellos. En el libro 25, la lectura 6, dice, Hija, te bendigo el corazón y sello mi divina voluntad en él, a fin de que palpite en todos los corazones tu latido unido con mi voluntad divina, para que llame a todos los corazones a amarla. Bendigo tus pensamientos y sello mi divina voluntad en ellos a fin de que llame a todas las inteligencias a conocerla. Te bendigo la boca a fin de que corra mi divina voluntad en tu voz y llame a todas las voces humanas a hablarte de mi fiel. Toda te bendigo, hija mía, a fin de que todo llame en ti a mi querer divino y corra a todos para hacerlo conocer.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 y gira por todos. Mi querer es luz purísimo y esta luz contiene la omnividencia, el pasaporte para poder penetrar en los más íntimos escondites, en las fibras más secretas, en el abismo de las profundidades y en el espacio de las alturas más altas. Este pasaporte no tiene necesidad de firma para ser válido sino que contiene en sí mismo este poder porque siendo luz que desciende de lo alto ninguno le puede impedir el paso ni la entrada y además es rey de todo y tiene el dominio en todas partes por eso pone en giro en mi voluntad tus pensamientos tus palabras, tus latidos tus penas todo tu ser no dejes nada en ti misma a fin de que con el pasaporte de la luz de mi voluntad y con mi virtud divina entres en cada acto de criatura y multipliques mi vida en cada una de ellas. Son lecturas que van poco a poco dándonos una idea de lo que es la bendición. La primera y quizá más importante es la renovación. De lo que Dios hizo en el momento de nuestra creación. O sea, nos renueva la unión con la voluntad divina, nos renueva la unión con la inteligencia divina, y nos renueva la unión con la muerte Y esto nos restituye la imagen de la Trinidad de nosotros, o es aquello de que tendremos a ser morada está hablando de la Trinidad está hablando de la semejanza de la Trinidad en nosotros y esta es esa parte de inhabitación de la Trinidad cada vez que recibamos la bendición sabemos lo que está haciendo la Trinidad en nosotros no es un amuleto no, no es una buena suerte no es un deseo es una realidad que Dios lleva a cabo de restituir la imagen y semejanza por otro lado bendice todas las cosas creadas ¿para qué? para que una vez esas cosas creadas con su bendición lleguen a nosotros pero con la restitución de su finalidad porque las cosas creadas tienen esa finalidad de la que hemos hablado pero no encuentran ese receptor habiendo bendecido a la criatura las cosas creadas tienen más facilidad de poder darnos lo que tienen. Así que ese es el punto de la bendición. Cada vez que nos bendigan, sabemos lo que estamos recibiendo. Y luego, ¿qué hacemos al final de la bendición? O sea, bueno, al final de la bendición, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que es la cruz que nos está haciendo Jesús. ¿Qué es eso? ¿Qué es, ¿Qué significa? Significa el llamado de nosotros a esa Divina Voluntad para que nos restituya todo. O sea que prácticamente están las dos partes: el hombre pidiéndola y Dios dándola. Así que esto es un, un momento en el que podemos ir restituyendo, podemos ir adentrándonos en esto, y eso nos ayuda un poco para ir conociendo, para ir aceptando para ir teniendo más luz. Ahora, hablábamos del ejército. Creo que esto es importante para entender cuál es el papel que nos toca a nosotros dentro de la divina voluntad. Aparte de vivir la vida divina, de reparar, de amar, de glorificar a Dios, todo eso es la parte hacia Dios. Pero ahora vamos a ver qué podemos hacer hacia el hombre. Hacia el hombre, que esa es la parte más eh, fundamental, más allá, porque el hombre es el que está en camino, en camino equivocado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a escucharlo, ¿sí? Uh -huh. Esta lectura es nada más para entender el 2210 libro 22, lectura 10 nada más lo que nos dice es lo siguiente el triunfo de Dios el triunfo final de Dios es la voluntad humana obrando en el querer divino esta es su victoria el hacer entrar de nuevo en sí en su querer lo que ha salido de él o sea que bueno, ahí tenemos ya ese punto ¿sí? para irlo el triunfo de Dios es eso si no, si no llegamos a ese punto ese triunfo se quedó a la mitad maltrecho ¿sí? ahora sí ¿no? vamos a, a lo es este ejército de vida, ¿qué lo no podríamos poner con lo que decíamos en un momento? El basta de Dios. Ese basta de Dios que es lo que va a acabar con todo este mal que se nos viene encima. Es el libro 26, la lectura 9. Dice, hija, bueno, Luisa ya sabe, está siempre con su, su angustia buscando a Jesús. Entonces, y a Jesús se le dice, hija, mira, ¿qué pasa? cálmate tal vez te quieres salir del ejército de la divina voluntad mira qué ejército ordenado formidable y numeroso que disponiéndose en orden de batalla en tu alma no te será fácil salir pero ¿sabes qué? ¿Qué es este ejército? todos los conocimientos sobre la divina voluntad porque ella, habiéndose formado su palacio real en ti, no podía estar, ni era decoroso estar sin su ejército. Este ejército lo hemos sacado de nuestro seno divino para cortejar, defender y estar todos atentos para hacer conocer a todos quién es nuestro fiel, su rey divino. Cómo quiere descender con todo su ejército celestial en medio de los pueblos para combatir al querer humano pero no con las armas que matan porque en el cielo no hay estas armas asesinas sino con las armas de la luz, de luz que combaten para formar la vida de mi querer en las criaturas entonces son las verdades divinas las, la, todas las realidades sobre la divina voluntad es el ejército y ahora vienen a tratar de hacer conocer a quién es el rey y a vencer a quien era el y le dice debe saber que las armas de este ejército son los actos hechos en mi divina voluntad ¿No? un ejército sin armas por muy numeroso que sea prácticamente no tiene, no tiene forma de poder vencer entonces las armas del ejército las armas que las verdades divinas deben tener son los actos hechos en la divina voluntad actos en donde se ponga en práctica cada verdad y esa práctica, ese acto es el que se convierte en un arma para esa verdad entonces vamos a dice dice a las armas de este ejército son los actos hechos en mi divina voluntad. se mira cómo es bello el palacio real es la luz de mi fiel. El rey que domina es mi querer. El ministro, la Trinidad Santísima. ¿Qué entendemos aquí? ¿Qué nos podríamos pensar que el rey, o sea, el fundamento de todo, sería la divinidad, o sea, sería el Dios único? Ese es el punto, es un reinado aquí en la tierra. No es el reino en el cielo, sino es el reino de Cristo en la tierra. Por eso pone que el, el rey es el, el que sea el acto único de Dios, donde está Jesús como punto central. La Trinidad la Trinidad es el ministro dice o sea, dice el ejército sus conocimientos las armas tus actos hechos en él porque conforme tú tenías el bien de conocer un conocimiento suyo y obrabas en virtud de él en mi fía formabas las armas en las manos de cada conocimiento para dar la vida de este conocimiento a las otras criaturas quiere decir que sí, que si alguien va a entrar a vivir en la divina voluntad, no sé, en 10 años es gracias a los actos de ustedes o sea Jesús nos habla de que esto es como una de esas empresas, pirámide ¿sí? en que hay una cabeza sería Jesús, Dios y luego poco a poco él se empieza el primer plano unos los cuantos esos cuantos consiguen otros y ahora son más y esos otros consiguen más y se va formando esa, esa pirámide incluso habla de los méritos en la forma humana es lo que reciben de, de, de, de cosa económica o sea, lo que ven vendiendo son empresas que, que se dedican a la venta de productos entonces, como lo van vendiendo, todos los de arriba van recibiendo una parte y por eso Jesús dice que las almas más agraciadas serán las primeras que vivan en la Divina Voluntad o sea, la más, más agraciada es Luis después seguirá la primera generación de almas que vivan en la Divina Voluntad que estamos en ese punto y de aquí vendrá cada vez más y más, más y más y se irá multiplicando pero es una gran yo digo alegría ser de las primeras porque estamos empezando a formar el plano para que todos los demás puedan entonces las armas son el conocimiento pero un conocimiento llevado a la práctica que no se quede en la mente dice pero no es todo ¿no? cada conocimiento posee un arma diversa la una de la otra así que cada <coughs> conocimiento que te he dado sobre mi, sobre mi voluntad posee un arma especial y distinta ¿Quién posee el arma de la luz para iluminar, calentar y fecundar el germen de energía? ¿Quién posee el arma de la potencia vencedora que domina e impera? ¿Quién el arma de la belleza que rapta y conquista? ¿Quién el arma de la sabiduría que ordena y dispone? ¿Quién el alma del amor que quema, transforma y consume? ¿Quién el alma de la fuerza que arroja por tierra, hace morir y hace resurgir en mi querer divino? En suma, cada conocimiento mío es un soldado divino que manifestándose a tu alma se ha hecho poner en sus manos por ti el alma de cada oficio que posee mira qué orden tienen cómo son atentos a su oficio y a manejar el arma. entre menos eh, tiempo estemos en la divina voluntad entre menos actos hagamos, menos armas menos posibilidad de triunfo y por lo tanto más tiempo de sufrimiento en la medida que nos que empeñemos en actuar la es en la medida en que estos actos van aumentando y eso ocasiona que haya más armas para el ejército y eso es más rápido el tiempo que puede llegar a presentarse el triunfo. Así que la responsabilidad pues, esta es obvia, tenemos que no nada más conocer, sino vivir. Entonces mira qué orden tienen, cómo son atentos a su oficio y a manejar el arma que cada uno posee para disponer y formar el pueblo del reino de energía divina. Este ejército y estas armas poseen la virtud prodigiosa del infinito, de modo que se difunden por donde quiera y donde hay una luz aún pequeña en las criaturas ¿sí? ahí combaten con armas de luz contra las tinieblas del querer humano para eclipsarlo y darle la vida de mi fiat. y donde hay un germen de potencia o de fuerza corre el soldadito divino con su arma de la potencia y de la fuerza ¿Sí? para combatir la potencia y fuerza humana y hacer resurgir la potencia y la fuerza de mi divina voluntad. Este ejército tiene el arma opuesta a todos, a todos los actos humanos para combatirlos, para hacerlos resurgir sobre el acto humano, el acto de mi querer divino. Por eso, hija mía, es necesario que tú permanezcas en mi divina voluntad para formar armas suficientes con tus actos hechos en ella al gran ejército de sus conocimientos. Bueno, creo que es muy claro lo que está diciendo. Entonces, ese basta de Dios vendrá gracias a la divina voluntad obrante en las criaturas. Entre más criaturas haya viviendo en la divina voluntad, más pronto se presentará el Sebasta. No lo podemos ya, esto para que vayamos todavía como penetrando en ese misterio de la eternidad, ya no lo podemos acortar más. ¿sí? Ya no lo podemos acortar más. ¿Por qué? sí, acordar que sea menos tiempo de, de, de sufrimiento de, de, de, de dolores porque ya está limpio ya está profetizado y lo que recordemos está profetizado es que ya sucedió entonces Jesús nos dice en el Evangelio que por amor a los que nos siguen va a, co a cortar esos tiempos que no es en el Evangelio de Mateo sino no muy poco acortaré esos tiempos y nos hemos quedado en un tiempo en otro tiempo en otro tiempo y medio tiempo o sea tres años y medio eso es lo que como dice un tiempo, otro tiempo otro tiempo y medio más allá no podemos, pero el tiempo en que se presente eso, ahí sí podemos actuar. El tiempo de la Gran Tribulación será tres años y medio, pero el tiempo en que se presente la Gran Tribulación lo podemos acortar por medio de nuestros actos. Así que podemos acortar el tiempo en que, que todo eso no aparezca. Pero que se recordaron porque se estaba lo que estaba haciendo hoy en día. Usted dijo que si yo le debía buscar a mi luz, vivía en mi Ahí se provoca todo un camino, ¿no es cierto? En el que yo pancito a tener a la nada de mí de a tener una completa para ir a la transición. Yo creo que. Persona, no sé si interpreto a, a la persona, a la persona, una suerte como de ansiedad, una suerte como de angustia, una suerte preguntarse, estoy en una inmunidad, de qué la estoy. que es? es como un humano, que salta el maluro ahí metiendo la cola y ¡ah! salte, entra. El maluro, el maluro, el maluro, el, el maluro. Bueno, entonces la pregunta es... ¿qué, qué, qué, me, Jesús en ese cuando yo le digo quiero quiero estar me va a ayudar un poquito de alguna forma me da una gracia me da algo en esa transición en ese camino ya hemos hablado para entrar lo único que se necesita es la disposición uh -huh. sí, y esa disposición no es estar conforme con renunciar a lo suyo así que sí, inmediatamente y no importa si nada más hago un acto o me sigo y algo un 10, en todos los actos donde realmente estoy obrando la divina voluntad ahí estamos teniendo este proceso de formar armas, de ser gloria de reparación, amor para, haciendo otro Poder completamente o parcialmente así cuando se está parcialmente se obtiene el fruto completo para Dios o sea la línea vocal del el acto completo para Dios y la criatura queda con la participación hasta donde conoce por ejemplo usted conoció que hay que comunicar en la divina voluntad, uniéndonos a su humanidad, a su divinidad y a su, a su voluntad. Si lo hace, está recibiendo ese mérito, pero no todo lo demás que contiene la, la Eucaristía. O sea, es hasta donde conocemos. Este ejército tiene el alma opuesta a todos los actos humanos, ¿sí? para combatirlos, para hacer resurgir el acto humano, en el, acto de, el acto de mi querer humano, en el acto de mi querer humano. Por eso, hija mía, es necesario que tú permanezcas en mi divina voluntad para formar armas suficientes con tus actos hechos en ella, al gran ejército de sus conocimientos. Si tú supieras cómo este ejército espera con ansia las armas de tus actos para mover batalla y destruir al propio reino del querer humano y edificar nuestro reino de luz, de santidad y de felicidad, mucho más que yo estoy en ti en la gran obra de mi divinidad, en medio de mi ejército, con el continuo consejo del ministro de las divinas personas, como productor de nuestras obras, porque nosotros somos el ser obrante y donde estamos queremos obrar siempre, sin cesar jamás. Por eso es de necesidad que tú estés siempre en nuestro día para unirte a nosotros, en nuestro continuo obrar esto es necesario para que permanezcamos y si no permanecemos, todo esto no se logra o sea, se logra un acto divino, se logra de Dios el amor, la, la, la bondad, la misericordia todos sus atributos se los estamos dando y eso renueva mueva en él la, en la disposición de ayudar a toda la familia humana. Pero no es continuo, por lo tanto no es vida. Entonces lo que él desea es vida, no nada más sus atributos. ¿sí? Y siga mía, si tú supieras qué ímpetu de amor siento, porque quiero establecer el reto de mi vida de, mi de la tierra. Para realizar el único fin por el cual fue creado el hombre. Esto, por favor, que quede muy claro. El único fin por el cual fue creado el hombre. ¿Sí? Entonces, es quiero no establecer el reino ¿sí? de mi voluntad para realizar el único fin por el cual fue creado el hombre todo lo que ha sido hecho por las divinas personas desde que fue creado el mundo y lo que haremos nuestro principio será siempre que no lo dejaremos jamás que el hombre regrese a su herencia del reino de nuestro fiel que nos rechazó he esto ya nos pone en el conocimiento de lo que realmente estamos, por lo que estamos en este mundo. Nos pone en esa finalidad total que es vivir el reino, el adivinamiento. Entonces, nuevamente, quiero establecer el reino de mi divina voluntad sobre la Tierra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 del reino de nuestra fiel que nos rechazó ese es el triunfo de Dios ¿no les parece que es deseable participar en este triunfo? no nada más recibirlo sino practicarlo, llevarlo a cabo y ser parte de esa conquista sí. Sí. entonces dice tanto que en mi misma encarnación cuando descendí del cielo a la tierra la primera finalidad fue el reino de mi divina voluntad los primeros pasos los días del reino de ella esto es en mi madre inmaculada o lo que estoy diciendo los primeros pasos los primeros actos el primer tiempo de vida de Jesús en este mundo lo tuvo que hacer en el reino de la divina voluntad ¿sí? ¿y dónde lo hizo? en María Santísima porque María es la reina de ese reino entonces descendí del cielo a la tierra la primera finalidad fue el reino de la los primeros pasos los en el reino de ella, esto es, en mi madre inmaculada que lo poseía. Mi primera morada fue en su seno purísimo, en el cual mi fía tenía su dominio absoluto y su reino íntegro, mi reino. Y en este reino de mi querer que poseía mi mamá celestial, Comencé y fue mi vida acá abajo De penas, de lágrimas y de expiaciones Yo no sabía, sabía que debía ser Jesús abandonado No amado ni buscado Pero quise venir porque veía a través de los siglos Que mi venida a la tierra debía servir Para formar el reino de mi querer divino yo lo sabía, o sea, yo lo sabía, no es ignorancia. Ahora hay corrientes, que ya quizás los hayan visto, que dicen que Jesús iba conociendo o aprendiendo poco a poco lo que él era. Igual nos dicen de nuestra madre, ¿sí? que poco a poco iba descubriendo quién era su hijo, quién era ella, y le, le, le tocaba y eso no es así ellos lo conocían desde toda la eternidad y se venía a través de los siglos que mi venida a la tierra debía servir para formar el reino de mi querer divino y por necesidad debía primero redimirlos para obtener mi primera finalidad por necesidad ¿Cómo puede venir a reinar en mí si yo tengo reinado en mí? otro? Y yo desde entonces descendía del cielo para venir a buscar, encontrar y estrechar a mi seno a los hijos de mi reino que me habrían buscado, amado, reconocido hasta llegar a no poder estar sin mí. Y por eso me yo hacía y sufría, yo ponía un sello y decía, aquí esperaré a los hijos de mi querer, los abrazaré, nos amaremos con un solo amor, con una sola voluntad, y por amor de ellos, las lágrimas, los pasos, las horas se me cambian en refrigerio, en alegría para mi corazón ahogado de amor otra vez el punto de que Jesús en los sufrimientos, gozaba, era una alegría porque nos estaba reconquistando a través de esos sufrimientos. Hija, ¿no sientes tú misma que no puedes estar sin mí? Y cuando lean, y cuando lean en el mundo estos escritos, Quedarán maravillados al oír la larga cadena de mis gracias, mis cotidianas visitas y por tan largo tiempo, lo que no he hecho a ninguno. Nos está dando la parte de lo que quiere decir toda esa vida con Luisa. Es gracias a eso por lo que se logra este reino de la vida. ejército vamos a leer nada más parte. es el libro 30 la lectura 23 en el inciso 3 y dice hija mía mi concepción mi nacimiento mi vida oculta mi evangelio, los milagros, mis penas, mis lágrimas, mi sangre derramada, mi muerte, reunido todo junto, formaron un ejército invencible para cumplir mi redención. Así todas mis manifestaciones sobre mi divina voluntad, desde la primera hasta la última palabra que, que diré, deben servir para formar el ejército, de arriba todo de amor, de fuerza invencible, de luz irresistible, de amor que transforma. Ellas colocarán en torno a la criatura una red que si quieren salir caerán dentro, se enredarán tanto que no sabrán cómo salir y mientras tratará de salir, mis tantas manifestaciones sobre ella continuarán cubriéndola de modo de hacer más extendida su red. Entonces, viéndose enredada, tomará gusto de las tantas bellezas de verdad y se sentirá feliz de haber sido enredada en la red de tantas verdades así que ellas formarán el cumplimiento del reino de la divina voluntad por eso cada manifestación mía sobre ella es un arma que, le, que debe servir para completar un reino tan santo si yo la manifiesto y tú no la dices harás faltar las armas necesarias por eso sé atenta aparentemente está hablando nada más con Luisa pero eso es para la formación del reino para el establecimiento del reino pero ahora nos está hablando a nosotros para la extensión del este reino no se trata nada más de eh, establecerlo eso ya está ahora se trata de habitarlo de que haya habitantes en este reino que sirvan para este fin para poner el basta. De Dios en la tierra. ¿Qué opinan de, de este ejército? ¿Qué opinan de esa bendición? ¿Qué opinan de ese señal de la cruz? ¿Qué opinan de todo? El vino que es, primero que nada, darle las gracias. Bueno, a ustedes, a los organizadores de acá. Y pienso que muchas cosas uno no las entiende, pero pienso que el alma las escucha. Porque yo llevo como del 2001, 2003, de ayer, ¿no? y gracias a la pandemia terminé los volúmenes. Eh, bueno, intermitente, soy con las horas de la pasión. Eh, a veces si me pongo bien ordenada. Gracias a Andrés Moles que nos tiene en un listano, recuerda, te toca empezar este día en el, el capítulo tanto. Un hermano que nos ayuda. Eh, siempre tenemos que tener a alguien así como usted Que nos ayude ¿Cierto? No, no, no ¿Por qué no? Porque, no. porque no. si tu uno es disperso no sé, Yo tengo deficiencia sí. adicional no. Como que uno necesita Como un cenáculo de oración Necesita eh, Hablar con una amiga de Del tema Que escucho hoy día Y seguir Seguir profundizando porque muchas cosas uno las tiene a lo mejor que la ha olvidado inclusive así es que bueno, no gracias por con... el, el punto es que estamos de acuerdo los grupos las personas pueden servir ¿cómo diríamos? como una como un pequeño estímulo pero el problema es que entonces vamos buscando el grupo o la persona. Yo antes, bueno, el día de mañana siempre al finalizar hacemos una pequeña recomendación que se formen grupos, sí, pero no son grupos para perder, sino es un grupo donde se comenta, donde cada quien va más o menos diciendo lo que lo que entiende y lo ideal es que haya alguien que se haya leído un poco más para que se entre, no todas las opiniones, pero que se entre en el libro del cielo eso ayuda de alguna manera, sí pero es terrible depender del grupo para continuar o sea, porque volvemos a lo mismo de, de ahora Estamos dependiendo de una, de una espiritualidad, de un grupo, de una asociación, de un santo, de algo, para poder seguir adelante. Yo creo que ahí sí es necesario ir haciendo un pequeño esfuerzo para entrar. Y una de las cosas que quizá, esto yo lo no pienso, no sé, quizá no me permite llevar a cabo eso, es que todavía no penetro en el alma de esto. Todavía no me llega, todavía no me entiendo, y eso es lo que me hace falta ser constante. Sí, yo me mi reflexión. es, pero ustedes, ustedes, o sea, estamos tratando, tratando de ver cómo vamos a vivir en el idioma. O sea, creo que si sí, la meta de esto. O sea, me gusta, no me gusta, voy a vivir como lo voy a vivir tenemos ya toda una serie de datos que nos ha ido dando Jesús de cómo entrar a vivir en la Divina Voluntad qué dudas tenemos cómo se le hace cuál es el camino que la Divina Voluntad ha seguido bueno, ahora estamos viendo como una de las grandes, grandes responsabilidades que tenemos si vivimos en la Divina Voluntad porque no se trata de gratuito no es nada más llegar a la... Sino que ahora debemos de cooperar en ese plan, nosotros, puesto que tenemos la misma voluntad, los mismos deseos, las mismas actitudes. Entonces ahora no podemos eh, dejarnos a un lado. Tenemos que continuar con lo que ellos están haciendo. Pero nos toca alguna parte de eso y una de esas es este ejército ¿no? que es el derrotar al querer humano y es curioso no se trata de derrotar al enemigo el, el, el, ese enemigo que nos dijeron allá en hace dos mil años que no era el enemigo de la carne y la sangre sino que eran los espíritus inmundos que pululan por todo el daño o sea, si estamos refiriendo al demonio hemos estado ya quizás entrando en lo suficiente para entender que el verdadero demonio soy yo o sea, no es el, el demonio el de afuera de es el demonio y todos los demonios de afuera no sirven para nada si yo estoy firme en mi postura si yo flaqueo si yo tambaleo, el otro se lanza y me puede tirar, sí, pero eso es porque yo lo decido, no es él lo Así que bueno, pues, entonces se trata de ir como empezando a tener una noción de lo que debo hacer, cómo debo hacer, qué debo vivir, y ese es el, el punto. después, soy católico a los he vivido experiencia eh, en mi movimiento, pero esto como que me llenó todo. Yo siempre me preguntaba cómo la vida de es que Jesús en hacer los últimos tres años, me la caía en la cabeza. porque es un Dios? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué hacía la Biblia también? La la, y, y a mí esto como que nada, y, y me ha dado sentido todo. Y me ha cambiado mi y los vestidos de sentimiento yo siempre lo ofrecía pero siempre lo estaba me entiendes no pero hacía la misma a cambiar espero de, para esa la bendición que usted me me parece un tesoro la mano en Chile tenemos muchas frutas muy ricas, de algo que se paga, las frutas se pierden, es, es como tomarlo, saber que está en la misa, como en de la misa, el bote. Pues, porque, porque un sacerdote. Espero que eso, por ejemplo, para mí es una manera de mi gracia, porque aquí me está renovando el acto de amor. me está dando almas, para que yo lleve la voluntad, que a lo mejor estoy flaqueando, estoy medio pasando en la vida voluntad, pero como una bendición a lo mejor. Bueno, gracias. Así que gracias por esa... bueno, y bendecir nosotros nuestros hijos porque nosotros, nosotros, que en mi familia tenemos la costumbre, y, en, y nosotros con mi marido también. No hacemos así, amiga, la señal de la cruz, Eso igual tiene un valor porque uno, yo pido que Dios nos proteja, ¿no? Que Dios vaya conmigo. Bueno, es estar bien pedir como que.. Que Dios concurra conmigo. Pero ¿y qué le parece si lo hace desde la divina voluntad? Entonces ya no es pedir que venga, sino es Él que está haciendo. La vida. acuérdense, lo que hace Dios lo hace la criatura, lo que hace la criatura lo hace Dios. Entonces, usted está bendiciendo, la divina voluntad es Dios o sea son, son, son cuestiones que se van escapando a veces por débiles el conocimiento, pero es Dios dice. Yo creo que si, si tuviéramos varias frases ya grabadas en la mente, vivir en la divina voluntad es dar Dios a Dios. Vivir en la divina voluntad es soy el principio de todo. Ojo con eso vamos a poner los dos X como el de un en la de Dios Dios luego ¿no, sí. no a el otro? soy el principio de todo de mí, todo el de siempre eso, o sea, entenderlo si es Dios quien hizo la creación, si todo descendió de Dios todo lo creado, todo lo que existe es por la divina voluntad y ahora la divina voluntad es como vida entonces, ¿de dónde salió? ¿de aquí? ¿todo lo que la divina voluntad hace, sale de dónde? ¿de aquí? ¿de aquí? ¿de aquí? No por nosotros, no por nosotros, sino por participación. Por participación, ¿sí? Doctor, ¿cuál sería la fórmula? ¿Puede hacer una fórmula? Sí, 3x menos 4b. <risa> <risa> Ahora, hago una fórmula. ¿Cuál es la que usa usted para decir? Yo, el bueno. El Señor cuando bendice a usted, por ejemplo, si bendice a su Hijo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me cambie. No le cambie. ¿No? Entonces no se trata de, de, de, de renovar o de hacer algo nuevo. Es la bendición de Jesús. ¿Otra? Asumando, asumando. Eh, doctor, eh, ¿cuánto tiempo lleva la Divina Voluntad ya difundida aquí en, en el mundo? ¿Cuánto tiempo? O sea, si yo, yo conocí, acabo de conocer a una persona que está 28 años en la Divina Voluntad. Yo estoy 6 meses. Yo supongo, o sea, por lógica humana, de que ya ese ejército hay miembros, que nosotros no lo sabemos, porque como es una cosa individual, Dios, Dios que sí. hay miembros, o sea, ya están actuando y hay personas que están en pleno en divina voluntad, supongo yo, porque ya han pasado muchos años, yo como no yo hay supongo, uno o dos, yo supongo ¿no? que no, ¿sí? ¿no? ¿Por qué? Bueno, eso es lo que pienso, cuando lleva la no, no, no, no. mire el, el punto: es este, o sea, que una criatura haya ya decidido renunciar a todo lo suyo, todo lo bueno, oh, Dios quiera que, que sea así, ¿sí? pero en realidad, yo creo que el conocimiento, el conocimiento de la Divina voluntad. No está totalmente extendido, no me refiero al mundo de la persona, sino al interior de la comunidad. Tenemos todavía muchas dudas por ahí. Si usted empieza a leer, bueno, usted tiene seis meses, pero si, lo... ¿quién es la persona que tiene 28 años? El don parece que no está acá. Allá. Usted, cuando lee, por ejemplo, ya del libro 30 en adelante, ¿todo lo entiende? Sí, todo. Sí, sí, sí. Bueno, ok. sí o sea, estamos de acuerdo, vamos penetrando. Pero no le ha pasado que de repente vuelva a leer algo y dice que era eso, no lo sí ¿verdad? No, no tiene conocimiento completo. Estamos viviendo en la vida mental más probable que sí. Pero no en esta plenitud que nos, nos habla. No o sea, pero, pero ojalá que, es que sí. sí. Yo le, le, o sea, le, lo que sale es que escrito eh, aquí, le entiendo todo, no lo me en Si lo vuelvo a leer, siempre me sale nueva. <risa> interpretaciones es el, el conocimiento de la divina voluntad es, es una sola verdad, no, no, no hay dos verdades. Es la vida divina, el intercambio de vida. Pero es una verdad que es espiral. Y cada vez va más, más, más, más. Y es infinita, es vida divina. Cuando nosotros tratamos de definir a Dios, ¿qué decimos? ¿Qué es Dios? Es todo. Así que fácil, ¿no? A ver, no, digamos que es todo y entonces veo que todo lo que yo dije es nada porque no conozco pero ojalá, en verdad ojalá que ustedes y muchos de ustedes puedan ya estar viviendo acuérdense que no se trata realmente de, de, de profundidad sino de disposición y a eso es a lo que yo quería llegar qué tan dispuesta está la persona que lleva 10, que lleva 20 que lleva 30, que lleva 50 años, como siempre ¿hasta dónde está la disposición? Dios quiere que sí sea que ya esté pero, no, no pero es que hay, hay una cosa ahí porque usted dijo que ya se está, está en el umbral de que suceda lo que lo que dice el Apocalipsis es. que ya se está uniendo sí, sí, todo el mundo espérenme. decir que está en el umbral fíjense Jesús dijo, estoy a las puertas, ya. eso lo dijo hace dos mil años, sí. es, es, una, es una puerta sí, muy ancha, ancha. Sí, porque en el libro 14 también dice que se, eh, dice eh, la redención duró 30, 33 años y lo la, la, la, la de la divina voluntad va a durar mucho más. Entonces quiere decir que obviamente más de 33 años. Por eso el reino de la divina voluntad va a durar 40 siglos. El reino de la divina voluntad va a durar 40 siglos, dicho por Jesús. O sea, mi reino tendrá una duración de 40 siglos. O sea, 4, 4 mil años. No sabemos desde cuándo. O sea, en, desde el momento de la resurrección o desde el momento de Luisa. Si seguimos lo que va diciendo Luisa, el reino se funda en ella en el momento que muere. O sea, cuando Luisa muere, ese es el momento en que el reino queda establecido, porque ya logró Luisa vivir toda su vida y morir incluso en la vida voluntaria. Entonces, de 1948 en adelante son 4.000 años. Así que tiene tiempo para. O sea, no pero si sí, no se preocupe, no es estamos a las puertas y sí, está muy cercano. Si, sí, porque ya se están juntando los la... signos, los sí, signos se están viendo, okay, okay. pero no lo veamos en la parte exterior. O sea, porque so en la parte exterior parece que ya. Ahora hay que irnos a la parte interior, que es donde están los, mm -hmm. los signos. Y la iglesia va o sea cayendo, sí, pero no sabemos cuánto más. Y debe ser una total apostasía. O sea, una apostasía general. No, no parciales. Se están acercando sí, pero no sabemos cuánto Entonces no lo tomen como algo real así, decir, ya ahí, allá viene. Es que tiene que haber algo paralelo, o sea, se formando este y también tiene que ir formando la ejército, así lo pienso yo. Así es. Ahora que empezó la guerra en Ucrania el año pasado, en febrero, o sea, las personas de Europa estaban seguras, así seguras, de que la guerra iba a empezar ya nuclear y guerra mundial. Simplemente, cosas que pasaban, no había la idea de de ir a, a Miligoni, había la idea de ir a Lourdes, o sea, de varios estadios en, en Europa. Pero se frenaron exactamente por eso, porque era de ya inminente. Lo que, lo que les decíamos, y ese es realmente el, el modo de pensar de un buen grupo, como menos en México, que estamos seguros de que la guerra va a empezar o el debate va a empezar cuando Dios quiera cuando Dios dé el permiso no se trata de que el hombre desala el hombre puede hacer lo que quiera pero el permiso de desatar la hecatombe ese es de Dios y Jesús lo que le urge ahorita a Jesús es la extensión de su reino que sus verdades se extiendan por todo el mundo y parece mentira pero bueno los retiros, las pláticas siempre han existido pero a partir del año pasado, a partir del año pasado, a principios del año pasado, fue una explosión total. tal es así, yo le no puedo decir lo mío porque no conozco lo de otras personas, pero todo el año pasado nos lo pasamos viajando. Todo el año pasado, cosa que nunca había sucedido. Y así como como, como explosión. Qué quiere decir, o sea, ¿cómo entendemos esto de modo espiritual? a Dios le está urgiendo y le está urgiendo y mientras esto se permanezca en, ese, en, esa, en esa medida lo más probable es que las cosas no se vayan a desatar está esperando a que se extienda el conocimiento más todavía ¿hasta dónde? Mucho él sabe hasta dónde y en el momento que se logre en ese momento si sí, le dará permiso a un hombre de vida adelante ¿cuándo? ¿quién sabe? no, no, sé. no nos dejemos llevar con toda la felicidad de este que hay en YouTube no, no, pero eh, es, es una lógica es un paralelismo que uno puede hacer, de acuerdo sí. a lo que dijo de acuerdo al ejército tienen que ir dos unidos para que se pueda, pueda compartir Sí. Sí. yo no dije que no hay señales yo dije que hay señales pero no son de no, no, no, no, no. O sea, esas cosas, vuelvo a lo mismo, son cosas. Bueno, eso es algo que es probable, porque ese símbolo probablemente puede ocasionar una existencia de la iglesia, pero ese símbolo terminará dentro los años. No le han escrito dentro de años. Entonces, vamos a esperar, que no empezar. a adelantar. Eh, se me ocurrió que tal vez un atributo, o sea, un, sí, como un atributo de la divina voluntad que puede ser importante es la confianza, como la confianza de que uno se va a mantener dentro del camino, que uno se va a unir al ejército y eso viene con la paz porque algo que puede pasar tal vez es la impaciencia y claro, esto se puede desatar en dos años y tal vez no esté listo y me une al ejército de forma un poco más tardía Puede que pase en 80 años y yo me una tal vez solamente a través de, de, de mi alma y a la gente que yo inspiré pero al final lo importante es mantenerse en el camino de la divina voluntad y el tener la confianza de que, de que las cosas digamos un poco van a salir bien o que yo voy a ser, voy a ser parte de la solución como es, esa es, confianza es, que trae es, la paz así es. En el año de, más o menos como 1986-87 ya estaba... El, en muchos lados del mundo estaba la cosa que ya venía esto de, de, de, la, de la gran tribulación no me acuerdo los signos que decían ¿sí? pero luego salió el año de la misericordia que decía Juan Pablo II y entonces todo el mundo dijo ¡ah, eso lo descubro! No, no, no, no, no. pero era una, una verdadera ejecución así como ahorita que si uno entra a internet el gran aviso, la gran tribulación, en fin, hay puras cosas de esas. Pero no pasa nada, estamos a 40 años después de eso y no hay nada. O sea, no nos preocupe, como usted dice, no fijarnos en eso. En vez de estar viendo eso, no voy a estar adentrando en un reino para vivirlo cada vez más. Y si es mañana, bueno, ya fueron dos verdades más que aprendí hoy si es dentro de los años ya tiene que poder decirlo vivir en mí doctor, eh, usted no eh, eh, las circunstancias de nuestra vida son actos de niños entonces en ese contexto eh, para todos nosotros que estamos aquí las circunstancias están siendo vivir este conocimiento el que era el doctor Tomasini que viene en, el, en el México y eso eh, eso viene hace mucho sentido porque si es así, como lo como entiendo, ¿no? si es un acto divino, una presencia, entonces si yo quiero, puedo tomar el acto divino. Y eso sería no sé entrar es. y la vida Y esa es una reflexión que a mí me, me queda como el mejor producto ¿no? como, como, como, como, no, de la vida. No sé si me haces mal, pero. Es <risa> decir, <risa> <risa> <risa> <sea> más <sobrina. risa> Bueno, bueno, ¿algo más? Doctor, en, ¿en qué parte. <risa> Yo. Desde, eh, desde el punto de vista, o sea, un poco de curiosidad, ¿en qué eh, parte del mundo se ha desarrollado más esto de la divina voluntad? Será en, Ita en Italia. Sí, en Italia, por ejemplo, de dónde no, salió. No o sea, sí hay, pero hay muy pocos, pocos, pocos. Ya. México, Argentina, Colombia. O sea, son lo que yo conozco. En Estados Unidos hay mucho. No. O sea, en Estados Unidos hay mucho, pero no lo conozco todo o sea, conozco pequeños pero sé que hay regalos regalan todos los tradicionales sí pero en América Latina es Colombia Argentina y México que yo conozco sí yo. sí yo. Bueno, que sea de la lista de los primeros una sí, consulta eh, ejemplo, la persona que ya vive en la divina voluntad es responsable de alguna forma o va a ser juzgado por, porque mi hermano mi hermana también lo conozca también o sea yo creo que una de las responsabilidades que tenemos la primera es vivir eso es fundamental después tratar de tratar de comunicarlo sí, pero no es así fundamental ¿por qué? porque hay personas que pueden que tienen ciertas aptitudes se presta para eso o Dios las quiere para eso una de las cosas que es necesario también para poder estar actuando dentro de la vida mental. Somos muy dados a ser muy activos a veces y en cuanto algo me gusta, luego quisiera yo, pues y agregarlo porque El problema es que si no lo tengo en mi voy a hacer quizá más daño si lo quiero, si lo quiero externar. Entonces, cumpla la primera responsabilidad, vivir. Ahora, Jesús se va a encargar de irnos poniendo, poniendo poco a poco el, los, las cosas que quiere que hagamos. Y eso es una realidad. No planear nosotros lo que quiero hacer, sino esperar a que Jesús me ponga las condiciones para yo hacer algo. Lo único que tengo que hacer es decir sí o decir no. Y no ponerme a decir, ¿cómo le hago? O sea, voy a ver, a tal cual hago esto, digo esto, otro, digo aquello. Okay. Eso no lo siento. Porque sale de la voluntad. Entonces, vívalo, apréntalo intensamente. Y cuando Dios decida si usted eh, si está destinada a hacer algo especial, Dios se lo pondrá a ti lo otro también es vivirlo hay que vivirlo con humildad también porque alguna persona puede definitivamente no no, no porque la humildad es una virtud no sé yo me pregunto porque puede que de repente alguien diga ah el, el Dios está está decidiendo hacer tal cosa y, y sea ya de, alguien presumido puede parecer algo, qué bueno que dijo eso. Que, bueno, que a mí se me pasado. Eso es un enorme peligro. Peligro. Porque cuando, cuando la criatura va teniendo esto y va entendiendo que es la divinidad que depende de no puede surgir eso. Y de repente se, se crece y dice: ¡Preció Y todo lo que hace, aunque sea malo, se le va a poder en alguna ocasión una persona que las, quizás en, han sabido más del vino voluntad, un día con otra persona que estaba platicando de esto de repente se paró y le empezó a decir hasta la despedida y cuando salió dice, es Dios que quiso reprenderla en mí ¿la creen? o sea, esas son actitudes que son bastante de que ahí no hay nada de Dios ya no digamos de divino hay que tener mucho cuidado somos somos el instrumento de Dios no somos Dios no somos Dios somos el instrumento de Dios eso te quede perfectamente claro Es que se puede tomar una razón de buguesa, sentido. Sí, no, sí, sí. Sí. Estamos que sí, hay mucha gente que se queda con la frase que dormía. Estamos llamados sentidos, no se queda con eso? Claro. Uno. Aquí uno, uno. Sí, o sea, no. eso hay que tener mucho cuidado. ¿Quieren seguir? No. Sí. tener esta Luisa pidiendo que la lleve al cielo dice ella será tu patria celestial en la tierra ojo con eso el, el cielo en la tierra es la divina voluntad vivir en la divina voluntad es vivir en el cielo no hay diferencia dice y no dejará de felicitarte y de darte las puras alegrías de allá arriba donde ella reina tiene múltiples modos para dar nuevas sorpresas de alegrías, de contentos para hacer que el alma que ella posee pueda gozar su paraíso en la tierra y por eso ahora toma modos dominantes primer modo de actuar en la reina mental en la creatividad. y su dominio se extiende en la mente en la palabra en el corazón, en todo el ser de la criatura, hasta en el más pequeño movimiento. Dice, oh, cómo es dulce su dominio. Es dominio y vida, es dominio y fuerza, es dominio y luz que se hace camino, y su luz aleja las tinieblas, quita las barreras que pueden impedir el bien, y su dominio pone en fuga a los enemigos. En suma, la criatura se siente llevada por el dominio de la divina voluntad. Y mientras es dominada, queda dominadora de sí misma, de sus actos y de la misma divina voluntad. Que mientras domina e impera, es tanta su suavidad, fuerza y dulzura que se funde con la criatura y quiere que domine junto, porque su dominio es pacífico y a todos los actos que hace la criatura da su beso de paz dominante. No hay cosa más bella, más querida, más grande, más santa, que sentir correr el dominio de mi voluntad en todos los actos y en todo el conjunto de la criatura. Podría decir que el cielo queda atrás ante el dominio de mi voluntad en el corazón de las criaturas y ahora. Primer modo de obrar, domina, o sea, quiere decir que actúa en todos nuestros actos. Se pone sobre nuestra voluntad y ahora es ella la que está actuando, es él la que está dominando el acto de nosotros. ¿Sí? es el del volumen 30 es el 12 de enero de 32 entonces eso es relativamente entendible pero luego dice no hay cosa más bella más querida, más grande más santa que sentir correr el dominio del mismo actos de la gente, sí. eso es para Dios no hay nada más bello más querido, más grande más santo no importa lo que haga no importa de donde pertenezca esto es lo que es el dominio total de él y el punto es todo lo demás queda por detrás cada quien puede decidir lo que, lo que quiera hacer ¿sí? pues, eh, porque en los santos no tiene nada que agregar Paco con esto es otra de las cosas importantes o sea bueno, está hablando de que no hay cosa más bella, más grande y todo sino correr de voluntad de los santos y en todo el conjunto de la criatura y se podría decir que el cielo queda atrás ante el dominio de la voluntad en el corazón de la criatura porque en los santos no tienen nada que agregar no queda otra cosa que hacernos felices continuamente en cambio en el alma viadora hay obras que puede hacer nueva vida que puede infundir nuevas conquistas que puede adquirir para agrandar y extender mayormente su dominio. El dominio total de mi voluntad divina en la criatura es nuestra victoria continuada. Por cada acto suyo que hace en ella con su dominio, tantas victorias hacemos y la criatura queda vencedora de mi divina voluntad en sus actos. En cambio en el cielo no tenemos nada que vencer porque todo es nuestro y cada bienaventurado cumple su trabajo en el acto de expirar. Por eso nuestra obra conquistante es sobre la tierra, en las almas viadoras, no en el cielo. En el cielo no tenemos ni que perder ni que adquirir. Eh, Dios hay dos cosas que no tiene una es el acto conquistante porque el acto conquistante es conquistar a un alma ese acto no lo tiene se lo tenemos que dar nosotros dejándonos conquistar y el acto creciente o sea una vez conquistados tenemos que crecer en crecer en nuestra vida y ese tampoco lo tiene en el cielo todo lo, todo lo debe tener aquí en la tierra dice ahora cuando mi divina voluntad se ha asegurado su total dominio en la criatura toma su modo hablando debe saber que cada palabra suya es una creación donde ella reina donde ella reina ¿sí? que, y donde no sabe estar ociosa y, y como posee la virtud creadora no sabe hablar si no crea ojo con eso tiene la virtud creadora Dios creó con su palabra por lo tanto ahora la divina voluntad, hablando a través de la criatura pone en ejercicio su virtud creadora y cada palabra de la criatura es una creación que hace raro ¿sí verdad? por eso dice tú debes saber que cada palabra suya es una creación donde ella reina no sabe estar ociosa y como posee la virtud creadora no sabe hablar si no crea pero ¿qué cosa crea? quiere crearse a sí mismo en la criatura quiere hacer desahogo de sus cualidades divinas y lo hace palabra por palabra, casi como hizo en la creación del universo, en que no dijo una sola palabra, sino tantas palabras por cuantas cosas distintas quiso crear. El alma nos cuesta más que todo el universo, y cuando está segura de su dominio no ahorra sus palabras más bien conforme la criatura recibe el acto de su palabra creadora así ensancha su capacidad y prepara otra así que habla y crea la luz habla y crea la dulzura habla y crea la fuerza divina Habla y crea su día de paz, habla y crea sus conocimientos. Cada palabra suya es portadora de creaciones del bien que ella posee y revela. Su palabra se hace anunciadora de los bienes que quieren crear en el alma. ¿Cómo puede decirte el valor que en una sola palabra del divino voluntad? y cuantos cielos, mares ¿sí? de riquezas variadas de bellezas ponen la afortunada criatura que posee su dulce y feliz dominio se acuerdan de que creaciones nuevas cielos nuevos ¿Sí? es en el alma no es afuera cuando dice que todo se va a, todo va a destruir y luego hará todo nuevo pues está hablando del alma no de la creación material todo va a quitar del alma sí, la creación es que hemos ido haciendo de vida humana y va a empezar a poner esto que son creaciones pero creaciones de vida divina y ahí terminará la obra del sexto día de la creación terminará la creación del ser humano dice ahora después del trabajo surge la alegría la felicidad mi voluntad por su naturaleza está llena de alegrías innumerables ella ve a la criatura que se ha prestado a recibir la creación de su palabra y oh, cómo se siente feliz porque ve que cada creación recibida da a luz una alegría y felicidad sin fin y ella pasa del mundo hablante al modo felicitante entonces ya llegamos dominante hablante y felicitante dice y para hacer que la criatura goce de más no se aparta ¿no? sino que se felicita junto y para hacerla gozar más le va explicando la naturaleza y diversidad de las alegrías que ha creado nuestro solo porque el alma la ama y quiere verla feliz y como las alegrías y la felicidad en la, soledad, en la soledad no son plenas, parece que mueren, por, por eso me deja junto contigo para poderte felicitar siempre y preparar las nuevas alegrías por el trabajo de mi palabra. Creación. Por eso nuestra única fiesta y felicidad que tenemos sobre la tierra es el alma que se hace poseer por el dominio del Supremo No, La única felicidad. Ya no sabe. No sé algo, pero que uno pensaría... Sí, sobre la tierra. Sí, sobre porque... la tierra. Obrigado.